En este vídeo te voy a enseñar todo lo que debes saber sobre Buffer, una herramienta que te va a servir para programar y automatizar de forma gratuita tus contenidos en redes sociales. Podrás publicar enlaces rápidamente según navegas por Internet, personalizar los textos para hasta tres redes sociales de forma gratuita y entramos horarios programados previamente. Recuerda suscribirte y si quieres estar al día de los contenidos puedes unirte a nuestro canal de Telegram. Soy José María Regalado, esto es Inmersión Tic Academy, dentro intro y empezamos. Lo primero, nos crearemos nuestra, nuestra cuenta, para lo cual eh, bueno, pues nos va a pedir eh, un usuario y una contraseña, como en todos los casos y una vez que tengamos nuestra cuenta creada estaremos aquí estaremos en el interior de la herramienta y veremos las diferentes funcionalidades que tienen en primer lugar eh, ahora mismo veréis que yo aquí tengo dos cuentas vinculadas a linkedin y, y twitter eh, vamos a ver cómo se añadirían las cuentas ahí tendríamos que ir al lateral derecho superior tenemos que ir aquí donde está nuestra nuestro perfil y en cuenta mis preferencias channels en canales es donde vamos a incorporar los diferentes las diferentes redes sociales a utilizar bien aquí eh, simplemente le daríamos a conectar un nuevo canal y en conectar nuevo canal pues veréis que disponemos de instagram cuenta profesional eso sí que va vinculada a una página de Facebook, este es uno de los matices que tenemos que tener presentes, que si estamos haciendo un uso profesional de redes sociales es lo normal. Facebook, eh, también tenemos la posibilidad de publicar en grupos, algo interesante, siempre que seamos eh, las personas que la administran. Twitter, Linkedin, tanto páginas como perfiles, Pinterest o Shopify, las tiendas online creadas con esta herramienta. Si no eh, son las herramientas que utilizamos, pues ahí tendremos que valorar si utilizar esta herramienta o utilizar alternativas del mercado como Motricool, Metricool, eh, como Hotsuite, Planoly, etc. Bien, una vez que tengamos nuestras cuentas incorporadas, volvemos a Buffer y de las diferentes pestañas que eh, tenemos disponibles en la versión gratuita, vamos a centrarnos en la de Publicación. Eh, básicamente va a ser, lo único que vamos a tener que hacer en su plataforma es configurar cuál va a ser la estrategia de publicación en cada una de las redes sociales que tenga disponibles. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a la parte de publicación y vamos a ir a settings. Bien, en settings nos tenemos que uh, centrar en los elementos de dos pestañas la primera es la general nos va a decir si queremos eh, a, eh, acortar los enlaces y con qué herramienta en este caso yo uso eh, la propia de buffer también podríais no acortarlos y luego si vamos a, a traquear los resultados con google analytics que es tú. Bueno, si utilizáis google analytics sabéis de lo que estamos hablando sino ahora no es lo importante vamos a ver cómo eh, controlar los posteos las publicaciones de forma programada este es el gran potencial de buffer eh, vamos a poder decidir cuál es nuestro horario y a partir de ahí vamos a poder decidir de cada día crear una planificación de programación por cada una de las redes ¿no? entonces vamos a decidir si en este caso estamos en linkedin si vamos a publicar todos los días o qué días de la semana o en qué periodos vamos a publicar y si eh, planteamos que sea todos los días, vamos a definir qué eh, horas vamos a eh, publicar. ¿Esto qué quiere decir? No es que vaya a crear publicaciones automáticas, buffer, sino que cada vez que utilicemos la herramienta para lanzar contenido a redes sociales sin tener que pasar por la plataforma de cada una de esas redes sociales, eh, vamos a poder definir previamente qué días qué horas en qué momentos y hasta qué máximo de publicaciones vamos a realizar entonces aquí vamos a ir eh, generando las, uh, las propuestas de publicación ¿veis? y se van a ir lanzando a este calendario semanal vamos a poder también desactivarlos periódicamente e ir haciendo ajustes según nuestras necesidades. Si alguna de las publicaciones no nos cuadra, solo tenemos que eliminarla y desaparecerá de la programación. De esta forma, lo que le estamos diciendo a Buffer cuando le permitimos que publique nuestra red. Si nos vamos al caso de Twitter, por ejemplo, pues vemos que tenemos una publicación eh, en este caso, de eh, una periodicidad superior, eh, hemos eh, desconectado los domingos y tenemos diferentes franjas horarias al cabo del día para poder postear. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lanzo, eh, eh, no sé, un miércoles, eh, lanzo una... Uh, estoy leyendo mis contenidos, por ejemplo, en Pocket o estoy leyendo mis contenidos en cualquier... Eh, espacio, un sindicador de contenidos si hay varios elementos que quiero postear en Twitter yo los voy a ir lanzando a Buffer y Buffer de forma automatizada los va a ir publicando en los horarios siempre que haya disponibilidad y si no, pasará esa publicación al día siguiente en el primer horario que haya disponible ¿bien? entonces esto es eh, uno de los elementos eh, más importantes que vamos a tener en Buffer que configurar una vez que lo tengamos configurado, simplemente tenemos que pasar a su aplicación, a su uso. Para eso vamos a poder tener eh, instalado, eh, gestionado buffer, también como extensión del navegador. Fijaos que lo tengo aquí en la parte superior, simplemente tendríamos que ir al eh, Market de extensiones, eh, vamos aquí al Market, abrir Chrome Web Store, vamos a... Buffer, buscamos, es esta, la oficial de Buffer.com, la instalaríamos, en este caso ya está instalada, y una vez que la activemos, en, en las, la activamos en nuestro listado de extensiones, y bueno comprobamos que esté marcada para que esté en nuestra barra de herramientas del navegador. Bien, pues vamos a hacer una búsqueda, consejos, hacemos una búsqueda, Supongamos que queremos lanzar este artículo de, de blog a nuestras redes y bueno, pues vamos a utilizar las que tenemos instaladas, LinkedIn y Twitter, en nuestra cuenta de Buffer como hemos mostrado anteriormente. Bien, solo tendríamos que pulsar aquí en la extensión y lo que va a hacer Buffer es hacer esta, um, esta, este pop-up. De preselección, decido que lo quiero publicar en Twitter y en LinkedIn. En ambos, activo ambos con un clic. Y aquí lo que vamos a hacer es que podemos personalizar el texto. Nos pone un texto por defecto, nos reduce, nos acorta la, eh, el enlace. Y aquí vamos a poder modificar el texto. Por ejemplo, podemos añadir los hashtags que consideremos eh, necesarios. Vale sin eh, ningún problema. Vamos a poder añadir las imágenes de las, del propio enlace o vamos a poder añadir manualmente imágenes que estén en nuestro dispositivo, en nuestro ordenador, y vamos a poder hacer exactamente lo mismo con la otra publicación. ¿no? En el caso de Linkedin también podemos personalizar. ¿Por qué? Porque hemos visto que es muy importante adaptar nuestro tono del mensaje a la red social, a la idiosincrasia de la red social en la que estoy publicando. Entonces, modifico el texto, lo adapto a la plataforma, defino también uh, la imagen o el vídeo que quiero uh, colocar... Y en este caso, a la hora de publicar definitivamente, tengo la opción de Add to Quake, es decir, añadir a la publicación, por tanto se pondrá en cola de publicación en los horarios que he planteado, ¿vale? Le voy a dar, bien, tarda un poquito, y bien, me da la notificación de que ya se ha publicado, y bueno, también eh, que podáis ver la otra alternativa que es en este momento lanzar el despegable y me da dos opciones, publicarlo en el instante, o sea que lo voy a poder utilizar también para publicar de forma inmediata o hacer una programación específica de este post fuera de mi programación por defecto. Entonces voy a poder decidir en qué día y qué hora se publique independientemente de lo que haya puesto yo anteriormente eh, de forma general en buffer bien si voy a buffer ahora veremos que si voy el apartado de, de calendario vemos cómo en base a lo que yo tenía programado me ha publicado aquí bueno me ha programado la publicación en twitter a las 12 y media y me ha uh, programado la publicación en linkedin a las uh, a la una no entonces en cualquier momento puedo además editar este, esta publicación, ¿vale? Le doy a editar y una de las cosas es que obviamente podría, eh, podría eliminarlo, ¿no? Si te ha gustado este vídeo o tienes dudas, déjalo en los comentarios. Si quieres desarrollar tus competencias digitales para la intervención social, visita nuestra Academia inmersiontic.com y nos vemos en un próximo vídeo.